Ahí está, muy buenas chicos, buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, acá buenos días porque son las 10 de la mañana Andé tempranito a grabar un video, eh. va, tempranito, 10 de la mañana so. ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien? Bueno, eh, espero que tengan un buen inicio de semana, ¿sí? Eh, que, que bueno, puedan hacer todo lo que tengan que hacer esta semanita y, y hay que aprovecharlo eh, yo les iba a traerlo ayer al video, pero pasaron cosas, pasaron cosas y eh, nada, no pude, nah, nah. es como que también tengo que estudiar, ¿no? Como que entre semanas es complicado subir cosas y todo eso, ¿viste? Entonces... Al menos por ahora es eh, subir cuando se puede y, y nada, y, y ir guardando partidas así con todos los que enta, están en streams que está, está excelente. Hoy toca una partida en donde está Luisito, creo, está Patotín, está Pulaquito, eh, después una que estoy solo, creo que, eh, que fue básicamente cuando arrancó el stream y está, está bueno. porque pasa es un personaje así que nunca suelo usar, eh, más que nada porque... Desde que arranqué a, a, a subir este jueguito, lo único que hacía era eh, subir, eh, ¿cómo se llama este? Subir a Gifu, poner Que me parece un personaje re facha, boludo. Pero la madre. Eh. O sea, lo pueden con, contener con todo. Entonces es como. Ah bueno, me gusta el personaje, pero siempre pierdo. ¿Cuál, cuál, cuál es el chiste? Porque. Creo que estuvo bueno, o sea, Shifu, claramente, pues me encanta Shifu. Y también a. Eh, el que tira fueguito, que no sé cómo se llama. Pero bueno, lo que importa es que. Que guardamos ahí un recuerdito con los pibes. Y. y a ver si en un par de meses jugamos de verdad, ¿no? Tiramos calidad. Así que nada, eh, eso es todo. Y. Eh, listo, bueno, suscríbanse, disfruten el video. Me dicen si es malísimo, es un video de mierda. O si está refacha, si eh, quieren algo más. Y, ya tú sabes, ¿no? así que... Uh, Luisito me parece que estuvo viendo tutoriales eh, a mí no me jodas El Luisito, Uf. che, después mandame los links de los tutoriales eh, por favor Che, sí, vos también antes lo viste viendo, me parece que... Yo? No, no, no, tipo, en, en stream no, no, o sea, fuera de stream no he jugado porque supongo que el truco está en streamearlo y ver y crecer tipo las habilidades, por decirlo así, ¿ve? viste, y que todo guardado, si no en a ver, N.T. que está muerto el juego, boludo. Sí, pero, ey, ey, con paciencia capaz y lo hacemos revivir, nunca se sabe, boludo. ¿vale? Se pica, se pica Bueno, vos, vos haceme pilo boludo, que no lo agarchamos ¿no? Ah, cierto que soy otro personaje que es pilotudo que soy, boludo. Uh, me la puso, eh. bueno, bueno. buena. Uh, qué daño, amigo. No, me la pusieron, eh. Me voy para allá porque. Che, ese personaje que está usando a retraeja, boludo. Estuve viendo en duel. Es buenísimo, amigo. Ojo, eh. Uh, me hicieron concha, eh. Ah, tu puta casa. Uh, me hicieron concha, boludo. No, pato, no ojo, mago, boludo. Ah, se reina, está. Che, no me invoca el perrito, ah, Ahí está. Ahí está con la Z. Nos vemos Uh, la re, que puta Bien, bien, bien Ojo, ojo, ojo que... Me querés hacer uno contra uno, tú Uh, la tengo, eh. Ahí, No, que puto. Se este se muere No, nah, no me voy a morir, salame no a... uh, Si, sí, te va morir? Estoy a morir Estoy haciendo uno contra uno, cagón <risa> <risa> No, lo que pega este bicho No, mal, eh. mal, no, me hace escudo, mío. No, me metieron un combazo re piola, boludo. Para mí es que usa hacks el Luisito. No, no, no, no está jugando re picante, boludo. Ese bicho está re roto igual, eh, está bueno. Se hace invisible, boludo, también. Está bueno, Ah, eh, si la la rana esa también, sí, sí, sí. Hasta que pega el básico, como que pierde velocidad de movimiento. ¿eh? Uh, la puta puto. Uh, buenísima ¿A dónde escapás, pelotudo? Ah, sí, sigue sí, escapando, boludo Uh, buenísima, boludo Qué, ¿Qué puta el... No, ¿qué hice, boludo? Ahí va Uh no, ¡Qué hijo de puta ese coso de mierda Uy, uh, se está muerto Sí, sí, sí, es que muere, ¿no? Que me ¡Ah! No llegué a meterte de estuvo, boludo NT, boludo, la concha, en la lora, Todo bien, todo bien. NT, boludo, NT. Ah, boludo, Juan, re piola, son muy pro, boludo. Muchas gracias, afición No, boludo, son re piola. Estuve viendo un poco ahí, como la vivía, eh, ¿cómo viste El Francaster, boludo. Tipo, yo vi un poco, ¿viste? Pero, o sea, yo no, no, so, no juego no contra ni nada, pero es como que representan a la Argentina en otro lugar, es tipo... No, no Es como, no sé, qué sé yo, los mundiales Ponele, yo no veo fútbol Pero es el mundial de Argentina Uno no puede estar ahí y no apoyar Es como todo, ¿viste? Y no, no, fue un partidazo O sea, más o menos lo, lo, lo veo por el tema del Valgrant Y, eh, ¿viste? Que más o menos entiendo la cosa Es una locura, boludo El Fran estaba re manija, boludo Estuvo muy bueno, la verdad me, me recopó, boludo Así que nada, me bajé el contra Ah, ya quisiera el aquí me bajé el contra boludo. Que es como muy... Como que... Uh, está rebajo el juego, boludo. Bueno, bueno, no importa, boludo. Es como que se resiente, ¿viste? Uh, eh, ya me repegaron, boludo. ¿De dónde? Ahí va, eh. Bla, bla, bla. Bien, bien, bien, bien. Pongo la pared ahí. Bien, che, me lo están cagando a palo a mi compa, boludo. ¿Qué pasó ahí? Bien, bien, bien. Pa pa pa che che, me lo están teniendo de hijo a mi compa, boludo Va, eh, no, que equipo de mierda, boludo Uh, el pánico, el pánico uh. Va, eh a stun Me voy para allá porque me van a coger No, como es eso, boludo no, no, es Z, boludo. No, me rompieron el culo, boludo. La concha de lora, boludo. Noto algo tanto extraño en tu pelo. Qué pelo, boludo. Si ni hay pelo. Bolá. Tira encima que me saltó partida. Agradezco que me haya tocado partida. Ahí está, boludo. A Floyd le gusta cómo te queda. Nunca se quejó. O oh, no me lo dijo. Que es distinto. Porque capaz que me quedé una patada en el culo, pero él no me, ella no me lo dijo. la, Uh, ya mirá. No, pero amigo, no sos el tanque, ¿por qué vas a jugar solo? Dios. Bien, bien, bien, bien. Mira, le pongo ahí una barrera para no sé, para hacerle algo, boludo. No, es que Boludo, ¿qué jugás con la cola, amigo? Oh, no, soy muy bueno. Uh, qué buen daño, amigo. Qué buen daño. Uh, lo que juego, lo que juego. Uh, no lo que esquivo. Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Va, eh. Agarro esto y le rompo la cabeza, eh. Bien, bien, bien, bien, bien. No, me stuné solo, boludo. Va, eh. Va, eh. Ojo, Jorgito. Uh. Oh, sí! Dos para uno Soy sí, muy bueno, boludo Soy muy bueno ah, A todo, básicamente A todos los que estaban en el WhatsApp Bájatelo, bájatelo, bájatelo Es que está re bueno, boludo Así que... Uh, boludo Ayer eh, jugamos con el chino, viste Y Nacho al, al pato juego Qué paliza que me pegaron, amigo Qué paliza que me pegaron, boludo Qué asco, amigo Fue un garrón, pero bueno Uh, no, lo que le puse, boludo Uh, lo que le puse, lo que le puse. Uh, ese pánico de mierda. Va, eh. Bien, bien, bien, bien. Oh, me tuvieron de hijo, boludo. Fue tremendo. Che, che, che. No, es Z no team, eh. Oh, el pánico de mierda. Uh, bien, bien, bien, bien. Dale, sí, sí. Peguen dos pa' uno. La concha de la madre, boludo. No, qué puto. No, no. Qué asco, amigo Salí de acá, forro No, es un asco, boludo Jugar así, boludo Hijo de mil puta, boludo ¡Hijo de puta! Eh, pero no Ayer me pegaron una paliza Y no entendía nada, boludo Me re ¿viste? Porque ponerle en este te cagan a palos Pero vos al menos Tenés la chance de intentarlo, ¿viste? Pero en esos juegos Donde vos agarrar Lo das todo Y no puedes hacer un culo ¿Cómo me tiltea La concha de tu madre, boludo? Che, basta, amigo Pau, pau, pau No, qué daño que le puse, boludo Va, eh Dale, va, va, va No, qué puto Bien, bien, bien Bien, bien, bien Va, va, qué pega Bien, bien, bien, bien Uh, lo puse, lo puse, eh. Ok, ok. No, me, es que boludo, no tiene chance. No, no, es un puto, boludo. Me metió el estudio y me ganó, boludo. GG, boludo.